Sin duda alguna Photoshop se presta para hacer algunos efectos interesantes Y entre ellos el que tenemos aquí desde la versión 2014 Filtro, Galería de Desenfoque Y vamos a poner este que es Spin Blur o Desenfoque de Giro Excedemos a él y se nos va a abrir una ventana bastante amplia Y un círculo que viene por defecto Bueno, lo vamos a poner justo en la mitad de nuestro auto o de nuestra rueda Desde una esquina o desde, una, desde un polo vamos a con clic y arrastrar agrandar esto que está aquí Miren el efecto que se está dando. ¿Parece que este auto está en movimiento? La verdad no. Lo interesante que tiene este efecto es que en la parte derecha donde dice ángulo de desenfoque, puedo darle menos velocidad o mayor velocidad. Esto simplemente es genial.